¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que los aliens? ¿De qué estás hablando? Estás. estás bromeando, ¿verdad? Sí, porque. Claro, te veo ahí en una hora, ¿sí? Ok. Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un video sumamente especial. Como ya lo vieron en la intro, el día de hoy vamos a hacer la dinámica del encuentro entre lectores, que es el ataque alienígena. Y bueno, pues ya sobra de más decir que este video forma parte del encuentro entre lectores. Y la verdad es que me encuentro... Muy emocionada por hacer este esta dinámica Y espero que les guste y el encuentren un poco divertido Ya quiero saber cómo es esta historia En la cajita de descripción También les voy a dejar todas, absolutamente todas Las redes sociales de Encuentro Entre Lectores Y aquí arribita les voy a dejar un enlace Para que, eh, pues para que pasen Ok, como ya lo pudieron ver anteriormente Lo que vamos a ocupar son De 20 papelitos de libros y 10 de Booktubers. Entonces, amigos, no me maten, por favor, el día de hoy vamos a usar papelitos Si es que ya no los tenía recortados, amigos, perdón, perdón. En mi celular tengo las preguntas y de este lado tengo un botecito con eh, los nombres de libros y de este lado nombres de Booktubers. Vamos a comenzar. Uf, qué, qué nervios, ¿qué nos depara el futuro? Ok, Vamos a comenzar Y la primera pregunta es ¿Cómo empieza el ataque? ¿Cómo empieza el ataque? 50 sombras de Grey okay, um, Comienza cuando esta tipa Anastasia va a hacerle esta entrevista al señor Grey y ella va muy cómodamente hacia el lugar hacia el lugar de entrevista, todo muy, muy tranquila y así y ahí es cuando, ahí es cuando, amigos, en ese edificio alto, quiero pensar eh, empieza, desde a lo lejos, empieza a ver el ataque alienígena y es como no mames, y yo me encuentro aquí arriba, soy la más vulnerable, no, no, no y quizá ya no consiga esa entrevista a la muchacha Néstacia eh, la siguiente pregunta es, ¿en dónde me encontraba yo? vamos a sacar otro libro y es Uf. el príncipe del sol. ¿Dónde me encontraba? Yo me encontraba en Solaris, ¿sí? Prácticamente yo me encontraba con todos mis amiguitos practicando mi, eh, mis poderes del sol. Para combatir a estos alienígenas A estas personas Estaba con Emil, estaba con, con Gabriel, estaba con todos ellos eh, De hecho estábamos creo que En un, en un parque practicando Todos nuestros poderes de, Del sol yo estaba como Concentrándome full para poder hacer Todo esto <risa> Y ok, la siguiente es ¿quién, te, ¿Quién será tu compañero? Ahora vamos a sacar Un libro Un booktuber ¿Qué es? ¿Quién va a ser nuestro compañero? Y es... <risa> Mi compañero. Y creo que... Uf, ese es un buen compañero, de verdad. Mi compañero es Chris Book. Y wow, creo que juntas vamos a poder eh, matar estos alienígenas. Eh, no sé, ella tiene una gran personalidad, una gran mentalidad. Es súper inteligente y creo que sí, vamos a ser un buen equipo. La siguiente pregunta es... ¿Con qué armas protegen Vamos a sacar un libro, amigos. Vamos a sacar un libro. Espero que tengamos buenas armas para poder defendernos. Eh, digo, o sea, tenemos los poderes del sol a nuestro favor. Pero ocupamos más cosas. Mis armas son... Nuestras armas van a ser eh, instrumentos médicos. Y quizá ahí también, no sé, podamos como... Mmm, Usarlos bajo la misma estrella eh, Quizás Hazel Grace nos preste sus túbitos para respirar Y esos mismos podérselos poner a los alienígenas Bien, podérselos poner a los alienígenas en las narices Y quizá pueden explotar su cerebro eh, O bien usar el tanque para algo O sea, tenemos este tanque Y tenemos um, instrumentos médicos que podrían ser eh, buenos. Y poderes del sol. Entonces, sí, creo que sí. La siguiente pregunta es. ¿En qué se escaparán? ¿En qué nos vamos a escapar? Vamos a sacar otro libro. Uf, espero que podamos escapar con una nave. O un, algo especial, no sé. Hashtag más gordo el amor. Eh, vamos a huir en un carro. Con ayuda de estos amigos que se juntan que usan un carro para viajar durante todo el libro, eh, es un buen carro, espero que pueda volar, eh, no sé, Chris, eh, hay que pensar bien en esto, ¿eh? hay que pensar bien en esto. La siguiente pregunta es, ¿por qué los alienígenas están invadiendo la Tierra? Vamos para esto a sacar otro libro para saber por qué los alienígenas están invadiendo la Tierra la están atacando chavos y la, uh, la están atacando prácticamente porque el tío ¿cómo se llama ese tío? el tío Paco se inventó unas historias tan reales que no sé cómo es que llegaron a los alienígenas y estos vatos dijeron, a ver güey eh, estás malinterpretando las cosas estamos muy molestos y pues la neta vamos a ir a, a atacar tu planeta, güey. Para que no andes abriendo el hocico demás. Entonces ahí el problema lo tiene el tío Paco. Uh, tío Paco, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? La siguiente pregunta es... ¿En qué lugar se cede primero a la invasión? Ok. Mm, ¿Qué lugar atacan primero? Creo, sí. Ajá. Y atacan en... ¡En una escuela! Ay Dios mío, o sea, ya lo voy a venir eh, por las historias del tío Paco, sí efectivamente dijeron, yo creo que los morros tienen mucha información, entonces ahí es donde vamos a atacar, en los chavitos, y eh, qué malevo, lo sé, eh, empezar con niños, o sea, que, qué mal pedo, pero vamos a salvarlos, espero... La siguiente pregunta es, ¿en, ¿en dónde te estás refugiando? ¿En dónde ustedes dos están refugiando? Para esto vamos a sacar otro libro. ¿Vos se está refugiando en confusión? La casa de la tipa esta que se le va la onda. Tiene alucinaciones. Entonces, ella creo que tiene una muy buena casa. Digo, porque la estuvo siguiendo un, una persona extraña. Entonces, tiene cámaras. Y tiene toda la seguridad posible. Entonces, sí, ahí nos vamos a estar refugiando. La siguiente pregunta es, ¿a quién abducen? Y para esto vamos a sacar el nombre de un booktuber. Los vamos a salvar, los vamos a salvar. ¡Ay, no! Meli, bebé. No, no, no. ¿Cómo? O sea... Meli... Te abducen. Te tenemos que ir a rescatar. O sea, la siguiente pregunta es, ¿quién resultó estar... ¿quién resultó estar encubierto? Vamos a sacar otro booktuber. No, amigos, yo jamás lo vi venir, no, no, no, Dianita, Dianita, de ¿por qué? tan linda tú que eres y eres la traidora? O sea, amiga, estás cancelada, yo que te amo mucho, que te estimo tanto, qué mala onda, la neta, qué mala onda, la siguiente pregunta es ¿En dónde y cómo lo, des lo descubrieron? A ver, vamos a sacar para eso otro libro la hija que nos soñaste. La descubrimos justamente en la frontera. Porque íbamos de que cruzando para allá. De hecho, la casa de la señora la, a la que vamos a llegar, Chris y yo, pues está por ahí. Y la encontramos. La siguiente es... Están reclutando para contraatacar. ¿Quién va a buscarte? Vamos a buscar otro YouTuber. ¡Tavo! ¡Tavo! No, manchen. O sea, somos el equipo dinamita, ¿saben? O sea... No manchen. O sea, con Tao creo que ya se hace una super alianza, súper increíble. Eh, o sea, tener los poderes del sol y tener la super inteligencia de Chris y tener las habilidades. O sea, saben porque Tao tiene ahí unas cosillas ahí media raras. Unos trucos que quizá pueda, no sé, como mezclar cosas, unos químicos, aventárselos. Y mira, ¡boom! O sea, va a estar buena esta cosa. La siguiente pregunta es quién es el valiente que lidera que lidera el ataque de la defensa. Para esto vamos a sacar otro YouTuber para ver quién es el valientote. Vale bigotes, o sea, y yo creo que no no no. Aquí vamos a triunfar todos amigos. Vamos a salir de esta y vamos a ir por Meli. La siguiente pregunta es quién huye primero. Vale, huyes primero tú, de volando entre letras. Ella huye primero. Es que, ¿saben? Vale, es una persona tan linda, tan tierna, que yo creo que huyó primero para rescatarnos. O sea, dijo: ¿Saben qué, chavos? Yo me les adelanto, huyo primero para ayudarles porque yo tengo contactos acá con la banda. La siguiente pregunta es: eh, ¿Quién muere primero? Dios mío, vamos a sacar otro youtuber, ¿de quién es el que muere primero? Fernando, Fernando, o sea, Fer, yo soy tu fan, yo te sigo en todas tus redes sociales, tu vida no puede acabar así, ¡no! Tienes, ay, tienes cosas por hacer, tienes un libro que escribir, amigo, ¡no! Para terminar, quedan tres sobrevivientes, Gana, La Tierra o Los Aliens. ¡Soren! ¡No manches! Y efectivamente, o sea, Soren llega a rescatarnos a toda esta banda de booktubers eh, que se llegaron a involucrarse sin querer en este pedo del tío Paco. Y obviamente Soren, eh, con sus super argumentos increíbles, los ataca y les dice ¿Saben qué? El tío Paco se equivocó. De verdad, Dicen, ¿saben qué? Eh, nos equivocamos, de verdad, discúlpenos, nos vamos a tener que llevar yo con el tío Paco por este pedo que, que, se, que se hizo Y de verdad, neta, una disculpa, espero no volvamos a pasar y así Pero, oh, qué, qué gacho, sorry, gracias por eh, ayudarnos, por, por tus sabias palabras Yo sé, eres una persona súper inteligente, sí, sí, amigo, sí Super argumentos, hashtag argumentos. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan divertido viéndolo. Yo me divertí muchísimo haciendo este, esta dinámica. Y pues nada, solamente resta que vayan y sigan, que vayan y sigan a todos los miembros del equipo de Encuentro Entre Lectores así como también vayan y sigan todas las cuentas oficiales de Encuentro Entre Lectores no se pierdan de absolutamente nada porque las conferencias y los conversatorios van a estar mm, mm, mm, mm, mm. y también que no se olviden de poner en sus videos todos los hashtags para que nosotros podamos verlo Ay, ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!